¡Ay, oh, no! ¿Warrior? ¿Warrior? ¿Warrior? <risa> ¡Sí! ¡Claro que sí! <risa> ¡Wario! <ten>. <risa> ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Años! ¡Años! ¡Ja, <risa> <risa> <risa> Oh, Dios, qué chido. Un WarioWare. Está jugando como. Son personajes dentro de algo. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¡No! Sé que es un diferentes ¡Wow! Oh. oh, eso está chido Bueno, bueno Bueno, bueno, no me desagrada Es como un plataforma dentro de todos sus juegos Get it together Uh, lo van a poner en la tree House. Wow, está bien, está bien septiembre oh ya pronto